Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el final de la floración y la cosecha. Y ahora es el turno de Jorge, que desde Ciudad Real nos pregunta ¿Cómo puedo potenciar la floración de mis plantas? Tus plantas durante la floración van a necesitar más fósforo y potasio que en su etapa vegetativa. Cuando llega este momento te has de asegurar que el fertilizante que utilizas contiene todos los elementos necesarios. Con B1 de Top Crop tus cosechas nunca llegaron tan alto. B1 de Top Crop es un estimulador de la floración formulado a base de extractos vegetales. Es extremadamente rico en extractos de algas y otros fitoreguladores naturales aportados fundamentalmente por el extracto de alfalfa. Gracias a su alta concentración, Big One resulta increíblemente efectivo. Está desarrollado para aumentar el tamaño de las flores, llegando a aumentar hasta un 40% el volumen de estas, así como incrementar la producción de resinas y aceites esenciales en más de un 30%. Big One de Top Crop está disponible en tres formatos: 250 ml, 1 y 5 litros.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 Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero os haya sido de ayuda a estos consejos de cara a enfrentar la fase final de la floración. Salud y buenos humos.